Chispita existe. No, Chispita no existe. Existe ya lo he visto. Ha bajado del lavadero, luego me va a ver a la cocina y entra al baño. ¿Y así? Eh, no, Chispita uh -huh. no existe. qué? No no, no, no, no, no, ¿Y existe si es que Blackie me pide galleta? Blackie siempre te va a andar pidiendo galleta. O alguna cosa similar. Ya lo conoces. <risa> Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean a otro episodio más si lo quieren ver así de La Tulpa de la Medianoche que es parte de Memorias de un Nahual espero le estén pasando bastante, bastante bien gracias por siempre estar atentos y meterse a los vivos cuando tenemos en vivos o también para todas aquellas personitas que han estado con nosotros siguiéndonos en nuestras demás eh, plataformas donde subimos los streams que es YouTube que se ha hecho un poquito guaje eh, al momento de valorizar mis videos por eso no se han subido directamente ahí por cierto muchas gracias Dani Mace. este y a diferencia de que no existe chispita chingados este chingados Existe. Chingados. Ah, amor. Y también quienes han estado viéndolos en Spotify. Spotify se ha puesto un poquito raro porque ha eh, detenido la carga de algunos de los programas que hemos tenido. Espero poder resolverlo ahorita. Más que nada es un detalle con iBox. Eh, pero muchas gracias por las serio? estrellitas. <risa> muchas gracias, mi buen Santomé. Y... Fíjense que eh, la gente a veces confunde un poquito estos dos segmentos de Memorias de un Agual no, con no. Eh, La Tulpa de la Medianoche. La diferencia es sencilla. Eh, memorias de un awal dura hora y media, dos horas. En una ocasión duramos hasta tres. Y eh, Tulpa de la Medianoche, unos 20, 25 minutos, tal vez 30, dependiendo de qué tan compleja o qué tan extensa sea la, este, la historia. ¿Qué? Les contamos normalmente, es algo tranquilito, es algo sencillo, pero es como una historia previa, tantito a veces, a los viernes, por ahí de las nueve, entre nueve y nueve y media de la noche. Para que no nos extrañen. Sí, para que no, no nos extrañen y poder tener la, la gran transmisión en la noche. En este caso, el viernes, recuerden, de más o menos entre nueve y nueve y media, no tenemos todavía un horario definitivo por eh, cuestiones de trabajo, recuerden que no solamente hacemos esto pero por aquí vamos a andar. Si no, le traemos la este, el chismógrafo del tío Dani. Exacto. Y precisamente, escuchando de fondo, tenemos para todos ustedes a la tía Clau, quien está fungiendo como Ouija. Hola, bebé. Soy la Ouija de esta noche y voy a contestar la mayoría de sus mensajes y eso espero porque luego me regañan por no poner atención. <risa> la, la tía Clau es quien, quien está como... Eh, punto de... ¿Cómo, ¿cómo se pudiera decir? Sí, tú, ajá, un punto donde tú me respondes. Soy resp el ajá, es quien me da los mensajes, quien me pasa los mensajes. Este, en la mano peluda tenían a Gina. Eh, en la carabina de la Ambrosio única Gina tenía que tenían Gina Montes. Es de la carabina de Ambrosio. Y es Gina, ¿no? Sí, ahí Gina está. Montes. Ahí ahí está. Entonces, se carga ya esa mujer. Este, El asunto es de que ella es quien normalmente está contestando los mensajes. Por cierto, muchas gracias, Safira. Muchas, sí, muchas gracias, gracias por gracias, tus, tus estrellitas. Sí. Es quien está eh, contestando los mensajitos y todo lo demás para mandármelos a mí. Porque constantemente yo, valga la rebusnancia, me apendejo muy pendejamente. Y estoy contando la historia, estoy leyendo los mensajes y se me van las cabras. Así es que eh, ella es quien es el... el el, el punto de... es el puente entre ustedes y yo. A pesar de que yo sí puedo ver los mensajes, pero si los leo me pendejo Muy cabrón. ¿Pero qué crees, ni? Mande. Esta noche tenemos una historia muy interesante, pues es una historia que alguien nos anduvo contando. Y se pone un poquito más interesante porque es una persona que es un seguidor de aquí, de, del programa... Y precisamente, insisto, precisamente, después de que en la edición anterior contamos una historia acerca de algunas cosas que no se hicieron el favor de mandarnos, se acerca y, <ríe> por cierto, muchas felicidades, Zafira, es, es, este cumpleaños, un abrazote. Cántale las mañanitas. Estas Eso. son las... Sí, Mañanitas, Bueno, yo me sabía una que constantemente le ja cantaba a mis compas pero es demasiado obscena y no pienso decir eso en, en vivo Ok, una rápida Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a, ti. a ti, feliz cumpleaños Años a ti, feliz cumpleaños Años pequeña señora. Safira, Safira. Feliz, feliz cumpleaños a ti, a ti. Yeah. <risa> <risa> eh, Sí, el otro es muy obscena, es una versión muy horrible pero se la contábamos a nuestros cuates y así. <risa> ah, no, esa de Gina era de puro loco, también. Canal hasta 7 creo. Canal 11, depende de dónde lo vienen. Bueno, ok, retomando. Este seguidor nos manda una historia. Bueno, más, más allá de mandarnos una historia, se puso a platicar conmigo estuve ahí un ratote platicando, estuvimos hablando tantito acerca de sus experiencias a, a raíz de un suceso que tiene realmente poco, que él se dio cuenta de todo esto y que fue poco a poco escalando de una manera que él no comprendía y precisamente que cuando comienza a meterse más en las transmisiones él lo tomaba al desmadre, las cositas como las tulpas como lo que se veía detrás de los espejos, como lo que de repente él estaba en su cama y salían cosas. Ya saben, constantemente con lo que les ando diciendo. Y bueno, resulta definitivamente que lo que le está pasando en este momento está muy cabrón. Así es que, para rápido, vamos a iniciar con esto. Ah, él me pidió... De definitivamente que no comentara a quién, quién es. Sin embargo, está muchas gracias, Safira. Eh, sin embargo, esta persona, eh, de hecho, no quiero mencionar quién es, insisto, pero está en la audiencia. Desde aquí lo estoy viendo. No sé. Si no, Sí. No, no, me aparecen las bolitas de, de aquí arriba y en aquí arriba hay unas bolitas de personas que están conectadas, eh, al menos que son como contactos míos y que está conectadas y ahí aparece. No lo, lo pueden ver los demás. No ha comentado, ¿Es tu pero, pero ahí no aparece. No. Este el asunto de todo esto es de que nos está escuchando y espero de verdad, mi estimado, que que te agrade la manera como vamos a contar lo que tú nos eh, dijiste vale ok él me contacta después de tiempo de decidia de no saber si decirnos no saber si es que es um, como decirlo prudente no, no saber si es que es prudente el comentarnos eh, estas estas historias eh, pero se arma de valor y me he hecho un mensajito, me he hecho un inbox y me dice hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal y yo quiero contarte algo que me ha estado sucediendo en estos días. Eh, pero yo realmente al hilar las cosas, al juntar toda la serie de cosas que en algún momento me llegaron a pasar, pues tiene un chingo de sentido y la verdad me siento bastante incómodo con lo que está pasando sobre todo porque esto último ya no está involucrándome únicamente a mí. Ya no está involucrando únicamente a mi persona. Esto ya va un poco más, más, más allá. Él me cuenta de que últimamente, eh, al menos en el último año, dice él se juntó con su pareja y ha estado feliz en... El sentido que, que, que lleva, ¿no? Quitando un lado de la pandemia, dice, estoy muy, muy bien con mi, con mi pareja. Hace muchos años, dice, yo tenía sueños, sueños muy raros, y constantemente tenía un sueño de que algo me estaba. Dice, tú, tú, tú tienes gatos y tienes que tener esa sensación. Dice, yo tuve gatos con, con mi familia, mi hermana tenía una gatita pequeñita. Creció y a veces cuando veíamos tele, sobre todo en el, en el cuarto de, de mi hermana, que era mucho más grande que yo, ella se subía y a veces se me subía en la panza. Dice, y esa misma sensación es la que a veces tengo. Esa misma sensación de que hay un, un animalito que se sube a mi abdomen y se queda ahí. Y resulta de que no hay nada. No hay absoluta, absolutamente nada en, en ese sitio. Dice, esto me pasa estando solo estando con mi pareja dice es algo común y de repente sueño también y dentro de mis sueños veo una pequeña eh, se pudiera decir mancha dice yo estoy en, en, en mi cuarto estoy en mi casa y de repente veo una pequeña mancha que se anda moviendo por todos lados una mancha pequeñita chiquita a veces se arrastra a veces se eh, está brincando. ¿no? de todas esas cosas y de repente la siento en, en mi abdomen. No sé realmente qué pueda hacer eso, pero lo siento. Dice, no le tomaba tanta importancia porque de vez en cuando yo sentía, dice, cuando yo me estreso mucho. Siento que mis hombros recae esa pesadez y siento como si me estuvieran arañando un poquito. Dice, pero eso yo lo consulté con un médico. Y me dice, eso es estrés únicamente. Tus nervios se, se, se estresan, hacen varias cositas más. Y la verdad, eso es lo que sientes. Pero del abdomen, no sabría qué decir. Al principio me parecía como cualquier cosa, porque se quitaba a los 10, 15 minutitos. Pero después de un rato, estando solo, estando acostado, pude sentir como unas patitas. dice Y exactamente como era esta Nina, que era su gato, justamente como Nina cuando se subía a mi abdomen, que pisaba este, mi panza es está mucho más grande, eh, pero así lo siento, dice yo durante muchos, muchos, muchos años cuando era chavito me estuvieron diciendo mis papás unas cosas de que cuando era muy niño salí corriendo, uh, dice eh, estaba jugando, estaba haciendo alguna cosa, salí corriendo y me aventé a un, una parte de la cocina e hizo que se cayera una olla en mi abdomen y simplemente la olla que estaba muy caliente me dejó una quemada y todo el tiempo que estuve viviendo, todo el tiempo que estuve eh, de mi infancia, adolescencia, todo lo demás he tenido una marca, he tenido una eh, cicatriz en, en mi abdomen pero jamás le había puesto atención Jamás, jamás, jamás le había puesto atención bajo ningún sentido. Hasta que una noche, dice, yo me dormí temprano, dice, al igual que tú. A veces me desvelo y paso noches trabajando, pero en ocasión me vine a dormir temprano. Y dice, mi esposa es a veces un poco friolenta cuando se destapa, y si se destapa le dan ganas de ir al baño. Entonces... Es normal, a todas las personas le dan ganas de ir eh, al baño, a miccionar cuando les da frío. Entonces dice, ella se levanta, se quiere acomodar, pero le dieron ganas de ir. Y dice, me, me ve temprano, eran como las dos y algo de la mañana. Me ve que estoy ahí. Dice, va al baño. Y cuando regresa, me escucha que me estoy quejando. Dice, tú estabas soñando pero al mismo tiempo te estabas quejando y estabas moviéndote y te estabas como tratando de quitar algo del abdomen y eso fue de un yo no me acuerdo dice no no no me acuerdo para nada dice sí y dice te moví por eso y tú como que tratabas de quitarte algo del abdomen dice pero no era nada. Dice, yo estaba ahí, prendí la luz y se te, eh, te desperté y volteaste, me preguntaste qué onda. Yo te dije que nada, te diste la vuelta y te volviste a dormir. Cabrón. O sea, eh, eso hasta a mí me pasa. La Clau de repente dice, güey, estás acá, le respondo y me vuelvo a dormir. Uh -huh. te ríes tenebrosamente. Ah, sí, pero eso es por otra cosa. <risas> uh, es que en muchas ocasiones la Clau me ha dicho que estoy durmiendo y que me río sí y no es bonito eh, según ella me río de, de manera como no sé no es que como de malvado de película <risa> <risa> pero aparte como que disfrutas la risa y es así como de wey qué pedo eh, bueno um, la cosa es de que él le dice wey eh, este estabas como quejando y te estabas tratando de quitar algo del abdomen y él dice, pues no era nada, según yo, no era nada. Se volvió a acostar y dice que en esa misma noche, pero un poquito más tarde, es definitivamente un poquito más tarde, dice, ella también me comenta que se vuelve a destapar y otra vez así, tengo que ir al baño otra vez. Va al baño, pero que al regresar, ella ve perfectamente una sombra, dice, estaba totalmente oscuro, pero con las luces que, dice, tenemos afuera una luz que se prende en automático al entrar a la habitación, en el pasillo siempre se ilumina cuando alguien pasa por ahí, dice, esa luz iluminó lo suficiente para poder darse cuenta que había una sombra directamente en el abdomen. Y de esa sombra, dice, era como si es que se tragara completamente la luz se, se, se, se chupara completamente la luz porque no se veía absolutamente nada era una sombra pero al mismo tiempo era como si tuviera una forma pero no le llegué a encontrar y dice ahí sí pude ver cómo eh, tú te, te, te tratabas de alejarle y la tocabas y la empujabas empujabas esa cosa y esa cosa volvía a acomodarse Dice, no sé qué demonios era eso, y dice, prendí la luz y fue cuando ya no estaba esa cosa, y dice, cuando tú ya te relajaste, cuando tú ya te, te, te como que te diste eh, un poquito de paz y hasta dejaste de empujar las cosas. Eh, él me comenta Oye, Yo me saqué mucho de onda por eso Pero realmente no le tomé tanta importancia Pensé que quizás podría ser este, cualquier otra cosa Pero dice En esa semana estuve durmiendo temprano Y no fue la primera vez que ella De verdad no fue la primera vez que ella Veía que yo tenía esa madre Dice, eso pasó hace chingo de tiempo. Pasaron meses y ella continuó diciéndome que era eso. Que había una mancha que estaba en mi abdomen, en el abdomen bajo, al cargado hacia la derecha. Y ahí estaba esa cosa, de que yo la empujaba y que si no había luz esa cosa seguía ahí. Dice, fue así. Eh, que pasó tiempo y continuó diciéndome eso y de verdad le dio miedo. Y en una de tantas, dice, pese a la pandemia, fuimos de manera muy rápida y muy escueta a decirle a mi mamá acerca de eso, si sí, mi mamá es un poquito más creyente, dice, nosotros no creemos en muchas cosas, si tenemos quizás un crucifijo, fue porque mi abuelita nos los dio, eh, no tenemos tantas imágenes religiosas, no tenemos nada de eso, si acaso, dice, dice la primera comunión, güey, pero... No, no tenemos más. Dice, y, y mi, mi, mi pareja sí se puso muy mal. Mi pareja sí se puso muy eh, pesada en el sentido de, güey, pues, es que necesitamos tener algo como protección, algo mil y un pendejadas que, que le dice a sus amigas. Y no sé. Dice, y pues sea como sea, empecé a sugestionarme un poquito. Y en una de tantas, mi mamá me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? vente para acá, para la casa, Vamos a, te invito a, a un cafecito, quiero hablar contigo. Dice, eh, mi papá ha tenido tres infartos previamente y pensé que íbamos a hablar al respecto. Normalmente se ponen muy tensos cuando quieren hablar del testamento y todo eso. Yo les digo que ellos hagan lo que quieran, no, no es necesario que me incluyan, tengo más hermanos, pensé que querían hablar de eso. Entonces yo fui confiado a la casa de, de mi mamá. Y no vi a ninguno de mis hermanos ni a mi papá, entonces le pregunté a mi mamá, oye, este ¿de qué quieres hablar? Y es cuando me dice, quiero decirte algo que, dice mi, mi, mi, mi nuera, o sea, la pareja de, de ese amigo, dice, mi, mi nuera me estuvo mandando mensajes por WhatsApp, me estuvo diciendo de las cosas que te estuvieron pasando y me pasó una grabación ella te grabó en la noche cuando estabas así y me estuvo diciendo cómo fue que te estabas empujando y yo lo llegué a ver en la grabación que me mandó por Watts de cómo te empujabas una parte del abdomen dice en esa parte te acuerdas que tienes una quemada y dice yo le dije que sí y ahí es donde a veces tantito el amor de los padres puede, ¿cómo decirlo? Separar un poquito la realidad y volver un poquito fantasía, sobre todo para que no te cale, sobre todo para que no te duela. Y me confesó algo que no sabía, que de verdad yo no tenía la más mínima idea de que esto había sucedido. Yo soy el más grande de todos mis hermanos, soy el más grande de todos estos cabrones. Me tocó ver a cada uno de ellos cuando nació, cuando llegaron, todas las historias que en ello conllevó. Dice, pero de mí no hay nadie que me contara más que mis papás y siempre estuve eh, con la certeza de que lo que ellos me decían era real. Y ahí fue cuando ella me dijo, oh, ¿sabes qué? Tú, cuando naciste, tuviste un hermano, nada más que tu hermanito eh, estaba pegado a ti. Dice, su cabeza estaba pegada a tu, a tu abdomen, dice, tuvo complicaciones. Y dice, tu, tu papá en ese tiempo trabajaba ahí de los ferrocarrileros y... Dice, cuando pasa eso, nos canalizan directamente al hospital, que, que ellos nos decían que parte del sindicato decía que fuéramos para allá. Y el doctor nos aseguró que era posible salvarnos, que era posible por eso, por eso, por aquello. Y dice, se dio no a término. Si tú, tú sabes que fuiste prematuro, tú sabes que fuiste un, un niño chiquito, de que, que nació de, de siete meses dice y tu hermanito también pero estaban teniendo complicaciones tu hermanito se estaba enredando con, con el cordón eh, umbilical los me hacen una, una cesárea de emergencia y resulta que al momento de que te sacan dice pues tu hermanito está pegado parte de la cabeza y parte del hombro está pegado en este en el abdomen. Dice, estaba pegado en el abdomen. Y la quemada que tú tienes. jamás ha sido una quemada. sino simplemente era la. la marca de, de tu. de tu hermano. que estuvo ahí. ahí pegado. Dice, tú tu, tu hermano no se llegó a formar del todo. Tu hermano no nació muerto pero no nació completo. Estuvo vivo quizás unas dos horas, según lo que me cuentan. Y siempre fue así, a pesar de que nosotros ya te habíamos puesto nombre y que a tu hermanito también resulta de que el, el doctor no, nos cuestiona y casi casi nos dicen, ¿sabes qué? Esto es un, un teratoma. Dice, un, un teratoma es una masa que llega a formarse por XX forma. Y tu tío, un, que también es doctor, nos empezó a decir más cosas. Nos dijeron chingo de cosas. Eh, el hermano que, que tú tuviste no se formó del todo y me tocó verlo. Me tocó verlo. Se te hizo una cirugía en el momento para tratar de retirarlo porque él falleció. Tenía casi los formados le faltaba las piernas, le faltaba todo esto, pero pues este nos dijeron muchas cosas. Realmente nos dijeron una cantidad de cosas cada uno, realmente no sabemos cómo estuvo bien, pero simplemente al final quedaste tú y nosotros tratamos de darte todo el amor que te correspondía a ti y si, si te ocultamos estas cosas no fue... este no fue de esto. No, no, no fue más de, de, de que, que era protegerte. ¿no? no queríamos que crecieras como con estas ideas, ni nada de eso, ni que te sintieras mal. Dice tu tía: eh, Ves que psicóloga ya nos dijo, no, si es que le cuentan que tuvo un hermanito, tal vez él llegue a sentirse mal, tal vez él llegue a experimentar culpa porque él, él eh, vivió, porque él se mantuvo. Entonces, no es algo, eh, como decirlo, tan fácil de, de procesar, pero ya estás grande, cabrón, ya creo que es suficientemente fecha para que lo sepas y la verdad a mí me da mucho miedo, dice, porque yo cuando te vi, cuando te sacaron, dice yo, yo vi cómo eras una masita, estabas chiquitito, dice yo, yo te vi al momento que te sacaron de mí y vi a tu hermano y, y, y después cuando, cuando mi nuera me pasa los videos a YouTube, digo, los videos a WhatsApp ahí es donde me doy cuenta de que en esa misma partecita donde tú te estás tratando de quitar, es la misma zona donde tú habías tenido a tu, a tu, a tu hermanito. Dice, cuando me cuenta mi mamá eso, de verdad, por mi mente pasaron muchísimas cosas. Pasaron eh, muchas, muchas de estas... Eh, coincidencias que se estaban dando como yo soñaba con esas cosas, como yo sentía con esas cosas, como experimentaba con todo eso. Dice y fue raro porque no sabía qué significaba que de qué se trataba, de qué no, no no sabía directamente qué cómo tratar esa parte. Y obviamente mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir con un brujo, vamos a ir con todo eso. Y por una parte es un, ¿por qué quieres sexo? No sé si es el fantasma, el ente, ¿Quieres mandar a la chingada a mi hermano? No, no sé, por una parte me sentí tan confundido. Porque por una parte te dicen, tienes un hermano, ¿no? Por otra parte tu hermano, te dicen que nunca se llevó a formar completo, no llegó a término. Estaba vivo porque estaba pegado al cordón umbilical, pero no se estaba desarrollando y se le faltaban las piernas, eh, no tenía más cosas, uh, no sé, es una cantidad de ideas muy, muy grande. Eh, y para todo esto, me dan algunas cuantas amuletos, no sé, me dan muchas cosas para poder quitarme esto, ¿no? Yo a regañadientes los tomo y digo, bueno, pensándolo fríamente. Yo no quiero cargar con estas cosas. Eh, me he sentido muy cansado cada vez que mi, mi, mi pareja me dice, esto estuviste otra vez tratando de quitarte algo. Y llego con, con mi esposa, yo con mi pareja, y le digo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá me acaba de contar esto, me acaba de decir esto, esto, esto. Y... Me dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Dice, eso fue por ahí de... ¿Qué te gusta? De enero, más o menos. ¿Qué, qué, qué pasa todo esto? Y... y ¿Qué empezó todo esto? Dice, lo demás fue por ahí de marzo, cuando me cuenta, perdón. Fue todo esto. Tiempo después, mi subconsciente... Constantemente me hacía ver cositas por la casa. Dice, yo de repente volteaba y veía algo que estaba mirándome. De lo lejos me veía, me, me miraba y estaba ahí como como expectante, como viéndome. Dice, me sentía inseguro pese a que yo volteara a cualquier lado. Me sentía increíblemente eh, inseguro. Sentía que algo me estaba... Viendo que estaba como acechándome inclusive. Mi mamá me llevó con una bruja, me hicieron limpias, me dijeron chingo de cosas, ¿no? Que... Dice, la verdad, ya sabíamos para lo que íbamos, pero de repente la bruja me dijo, es que te están haciendo mal, que te están haciendo ojo, oh, que una persona con el nombre tal me está diciendo de cosas, la, la, la, muchas cosas así. Yo realmente no preste tanta atención, pero se agradece la limpia que me hizo la señora, sobre todo porque yo la pagué Pero Aquí se da Algo que Nunca lo llegué a creer Que pese a que Yo no creía en eso De que pese a que Yo no Contaba Con que esa madre Funcionara Dejé de sentirla Dejé de de sentir esa presencia Dejé de verla, de sentirme así Y dije a toda madre Está súper chingón, es que bonito todo eso Pero llegó octubre Llegó octubre y hubo muchas cosas que cambiaron en nuestra vida En pareja y conmigo Y... <risas> Dice, Ahora se puede decir que estoy muy feliz por varias cositas y dice como tú me pongo a escuchar tus en vivos, me pongo a ver algunas cuantas cosas, eh, dice me gusta mucho escuchar, a veces mi esposa no aguanta tanto las cosas que tú dices y se va a acostar. Dejo que se vaya y las escucho cuando es en vivo, las escucho en vivo mientras estoy trabajando. Si no, las escucho mientras estoy este, en Spotify, mientras las estoy trabajando haciendo varias cosas. Y si sí, en una ocasión terminamos de ver eso y tú dijiste, bueno, envía la historia. Y decidí enviarte esto. Eh, pero dije, voy a enviárselo mañana, voy a enviárselo mañana, mañana. Siempre me quedé con eso, voy a enviárselo mañana, y mañana, mañana. Y si sí, y en una ocasión subiste una historia. Y se me hizo curioso y dije, voy a voy a decirle qué onda. Terminé de trabajar. Y entré a, a mi cuarto. Y al momento de entrar a mi cuarto veo a mi esposa. Y veo que hay una masa que parece ser como de humo. Algo que está a la altura del vientre de mi mujer y con la luz del pasillo se llega a ver perfectamente bien de que esa cosa es como si estuviera absorbiendo la luz y esa cosa está ahorita ahí en el vientre de mi, de mi, de mi pareja y mi pareja se está, está dando de vueltas no se siente cómoda yo escucho y sé cuando ella no está cómoda en el sitio donde está yo la veo la veo y me da un escalofrío horrible. No solamente por pensar de que esa cosa está ahí, no se ha ido, o sea, me dejó a mí y se pasó a mi esposa. Pero el miedo masculero que, que me está pasando es que precisamente en marzo fue que me dijeron que mi esposa estaba embarazada. y en septiembre nos dijeron que iban a ser gemelos y después de haber visto esto alguien a quien me ha comentado a quien le he comentado me dice tal vez esa cosa lo que está tratando de hacer es apoderarse de uno de los gemelos cabrón ten un chingo de cuidado, porque esa cosa yo creo que va a tratar de manifestarse. Y dice, la de verdad no sé qué hacer. Ya he consultado con más gente, ya he consultado con más personas. Y dice, te consulto a ti. Dice, nunca está de más tener como otro punto de vista. Y platicamos un rato. Dice, pero esa es la, la historia que te quiero contar. No sé en qué va a terminar todo esto. No sé en qué, eh, hacia dónde vaya a ir. No sé que vaya a suceder después, pero tengo mucho miedo porque ahora mi familia, ves lo que te decía, que me llegaron noticias bonitas y todo eso, pues eh, voy a ser papá, voy a ser papá de, de, de gemelos, y es entendible, mi, mi mamá iba a tener un gemelo conmigo, ¿no? y, y uno de mis hermanos también eh, tuvo ya gemelos, entonces en la familia es común eso, pero ahora me estoy preocupando mucho porque ahora esa cosa está en el vientre, de, de mi esposa y está a centímetros de, de mis hijos. Güey. Realmente no sé qué cosa sea eso. Realmente no sé qué sea. Pero me da un chingo de miedo que esa cosa continúe. Y esa es la historia de uno de nuestros seguidores que se animó, se armó de valor. A, a contarme todo esto, yo le recomendé varias cosas, hablé con él, estuve un rato diciéndole varios, varios detallitos, él sabe, de hecho sigue en la transmisión todavía, espero haberla contado bien, mi estimado, espero haberla contado adecuadamente. Eh, quería que ustedes escucharan esa historia, efectivamente también jugó mucho con decir, güey es que tengo un hermano gemelo como Hugo de los Simpsons eh, se presta mucho a pensar eso dice yo también estuve jugando un poquito todo eso, pero después de escuchar lo último fue de, dice, perdió todo sentido de gracia cuando ahora sé que mis hijos están ahí y dice, yo ya cambié mis hábitos de, de, de trabajo si ahora me mantengo desvelado, es jugando un poquito en la noche Pero lo suficiente para ver a mi esposa eh, Que esté tranquila, que esté despierta Y compré luces de noche, compré varias cositas así Y no sé, no sé de verdad que, que sea eso Hay quien me ha dicho de que realmente no es eh, mi gemelo Dice, sí era mi gemelo, pero mi, mi gemelo no se formó completo. Y según lo que me dijo esta, esta persona es que este que como no se formaba, o, o sabía el, el, como el alma de mi gemelo que no iba a llegar a término, él prefirió no estar ahí e irse, y dejó el cuerpo de mi hermano, o de quien iba a ser mi hermano, lo dejó vacío para que una, una figura se metiera. O, o algo, se metiera ahí, un alma, lo que fuera, y al momento de que él muere él fallece, se queda como con ese rencor y se queda como en este plano. Y es algo que se unía a mí, ¿no? Y, y alguien me dijo, güey, es que posiblemente tus hijos vuelan a ti, son parte de ti, son agregados de ti. Entonces, eh, no sé, he pensado muchísimas cosas, no sabría cómo decir las cosas que están por acá, pero de verdad es... Es algo que no, no, no sabría cómo poder lidiar con ello. Y bueno, espero les haya gustado esta historia. Y mientras él, lo más bueno, si está, está viendo la, la, la transmisión, seguramente está leyendo los comentarios también. Eh... De verdad, espero les haya agradado esta historia de este pequeño relato que nos cuenta un seguidor nuestro para esta tulpa de la medianoche. Eh, esta se va a subir. Esta sí, inmediatamente termine de aquí. Se va a subir de nuevo eh, a. ¿Cómo decirlo? A Spotify o YouTube. Se va a subir a, No, a YouTube se va a subir esta inmediatamente ahorita terminando. Y nada más en lo que de decodifica para que puedan volver a escucharla tranquilamente en casa y no me queda más sino que decirles que si es que quieren escuchar más historias de terror narraciones, anécdotas y más cositas pueden escucharnos en Memorias de un Nahual los viernes entre 9 a no, 9 y media más o menos comenzamos la transmisión ahí estaremos junto con la tía Clau eh, echando desmadrito con ustedes platicando un poquito con, con, con ustedes eh, llevándoles nuevas nuevas historias para poder hacer que no duerman la noche Así es que muchas gracias por haber estado en esta nochecita de miércoles en otra tulpa más de la medianoche. Eh, también la tía Clau, que les ha estado contestando, pueden encontrarla en sus redes sociales que son... Twitter como Stars Cherry y Instagram como ClauCherryStars. ¿Cómo me quedé pensando? Eso Si sí es mi nombre. Sí, de? Loading, loading, sí, que sí, que sí. Se casas, que se cargando. Y a mí me pueden encontrar como Danjael Art en casi todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, chingo de, de lugares. Y estos los encuentra como Tulpa de la Medianoche y parte de Memorias de un Nahual. Eh, y próximamente también estaremos en Apple, Apple eh, no me no acuerdo cómo se llama la plataforma pero es para podcast ahí, eh, en el servicio de, de Apple para que también puedan escucharnos por allá y en otras eh, plataformas por si se quieren andarnos escuchando ahí les agradecemos mucho mucho mucho mucho haber eh, acompañado nos esta noche y lo no que más que agradecer que pasen una bonita noche muchas gracias a nuestro amigo que nos, nos dejó esta, esta anécdota Piénsele, qué oscuro se está poniendo todo esto. Nos va a mantener informados acerca de las cositas que, que continúen ¿no? de, después de todo esto. Espero que sea para bien. Espero que nada más simplemente quede como en un anecdotario decir, bueno, sucede esto y ya la chingada. Esperemos que así sea. De mientras, muchas gracias a todos ustedes. De parte mía y de la tía Clau. Descansa, bebés. Besos en sus temas. Les mandamos un besote, un abrazo y a descansar. Pueden ir tranquilamente a dormir, a que se les sube el muerto, o a generar su propia tulpa, o a esperar a ver qué sale. Esperar que Chispita sea real. No es real, Chispita. Que no es real. <risa> no, no es real. No es real. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias por cierto, un abrazote a Dalmita como siempre un abrazote a Dalmita a mi buen Santomé, a Safira Eras a Adriana Juárez Albarrán a de nuevo Santomé y a Daniel Mace, quienes nos brindaron algunas cuantas estrellitas por aquí, bastantes es decir, <risa> bastantes estrellitas y un abrazote para ellos de nuevo, vamos a dormir esta Tulpa se ha acabado. Ah, descansen, chicos. Como Gina Montes. Sí. Ustedes no lo están viendo, pero la tía Claus está agitando así bien cabrón. Ya está me Ya te despeinas, sí. Bueno, descansen. Muy buenas noches. Un besote. Hasta pronto. Dice, por cierto, Maigo, ¿te acuerdas que el viernes que me aventaron la bocina oyéndolos se puso buena esa noche? ¿Qué pasa su experiencia? Su experiencia sí, religiosa, sí, nada no sí. religiosa. Si ustedes quieren, por cierto, si ustedes quieren mandarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través del de inbox de aquí, el inbox de mi cuenta personal, como Luis Daniel Cabrera Vendaño, pueden también mandarlo ahí. O pueden mandarlo si es que como les da un poquito de cosita o les da penita andar hablando, pueden mandarlo al correo danjaelart@gmail.com en el subject en el asunto pongan la historia de terror para que poder identificarlos. Y bueno, ahí nos pueden enviar sus sus historias de terror. Cualquier cosita, por ahí andamos. Entonces, muy buenas noches, chicos. Espero les haya gustado y descansen.